Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a obtener un dominio totalmente gratis que nos permita poder redireccionarlo en una página web Muy bien, eh, lo primero que vamos a hacer nosotros es entrar a esta página que se llama Freenom.com Es esta empresa la que nos va a proveer de un dominio gratis aquí donde dice ya estando en la página y aquí donde dice eh, comprobar disponibilidad vamos a ver un dominio eh, que, nos, que nos guste el dominio que nosotros que, queramos y vamos a ponerlo aquí para completar la disponibilidad por ejemplo eh, este dominio se me ocurre y vamos a darle clic aquí en comprobar la disponibilidad como vemos este dominio está disponible y es gratuito para las extensiones .tk, .ml, .ga, .cf y .gq Muy bien, vamos a darle clic aquí donde dice consígalo ahora Bien, como vemos no, no ha pasado nada aquí Lo que tenemos que hacer es poner nuestro dominio Y también darle la extensión En mi caso voy a darle la extensión .tk Ahora sí le ponemos, le damos clic aquí donde dice comprobar disponibilidad. Y como vemos, ahora sí ya tenemos un dominio en el carrito. Bien, entonces vamos a finalizar la compra. Bien, entonces ahí está nuestro dominio. Luego aquí vamos a eh, configurar el periodo que queremos para este dominio gratuito. Le voy a poner yo el máximo periodo que nos dan gratis, que son 12 meses. Bien, y le damos clic en continuar. Muy bien, luego nos va a pedir una eh, dirección de correo electrónico. Le voy a poner mi dirección de correo electrónico. Les recomiendo que pongan una de Gmail. Bien, le damos aquí a verificar mi dirección de correo electrónico. Bien. Entonces vamos a revisar nuestro correo. Nos debe haber llegado una notificación. Le voy a refrescar aquí. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el correo de FreeNOM. Lo voy a abrir. Y le doy clic al enlace de verificación. Muy bien. Entonces ahí está ya el, el correo eh, que ya lo, que lo acabo de verificar a ustedes seguramente cuando están eh, como son van a ser nuevos seguramente van a les va a pedir unos datos para su registro unos datos muy sencillos de llenar es un cuestionario muy sencillo de llenar en los cuales le va a pedir su nombre su apellido el país de donde son y también eh, eh, una una contraseña para el correo electrónico que ustedes acaban de dar Bien, como yo he hecho ese paso, entonces yo ya estoy registrado. Una vez que han hecho eso, entonces ustedes se van aquí donde dice mis dominios. Bien, ahí nuevamente entonces se van a, se van a loguear. En este caso me voy a volver a loguear yo también. bien entonces fíjense ahí ya tengo los dominios que he creado tengo varios dominios aquí creado entonces voy a escoger por ejemplo uno y el dominio que ustedes eh, se han creado le van, van a dar clic aquí donde dice manage domain bien en ese dominio seleccionado le dan manage domain con la finalidad de eh, de redirigir sus dns hacia los dns que son del proveedor de hosting eh, hacia su dominio bien entonces vamos aquí a herramientas de gestión nos vamos a servidores de nombre y aquí le damos le, le vamos a aquí a, a darle clic donde dice usar name servers personalizados muy bien entonces mi proveedor de de hosting me ha dado ya sus sus nombres de servidores y eso es lo que yo voy a usar ¿verdad? los DNS de mi de mi proveedor de hosting que son estos los voy a copiar y los voy a pegar por ejemplo aquí donde dice servidor de nombres 1 y aquí también el servidor de nombres 2 solamente aquí cambia en vez de A por B muy bien, y una vez hecho eso, le damos clic aquí donde dice Change Name Servers. Muy bien, listo, ya está el dominio que ustedes han creado con la extensión .tk o con la extensión que hayan escogido ustedes de las gratuitas. Ya está eh, creada y a la vez la han podido redirigir hacia su proveedor de hosting. Bien amigos, entonces espero que les haya servido este tutorial.